medicarle este programa al maestro de maestro que ya está aquí, vino de Estados Unidos, el maestro Marcial Rodríguez, ahí está con su taller industrial, inventando piezas, ya está en la ingeniero Guzmán Abreu, acaba de llegar de Santo Domingo, de Estados Unidos, y ya su taller está vendiendo servicios, miren, le vengo diciendo a ustedes las intenciones que tienen varios países, pero yo tengo más de 10 años haciéndole la advertencia, creo que tengo 15, sobre las intenciones que tienen varios países de unificar a la República Dominicana con Haití. Esto de que porque para que los haitianos viven aquí no se vayan a Francia, no, eso no es así, no. Esos son convenios para proteger los bienes mineros que tienen los dos países, dice Bernardo Vega, que entre Haití y nosotros tenemos la mina de oro más grande del mundo. Y hay otras cosas tantas que ellos saben que se necesita unificar las dos islas para garantizar que la gente no haga actos de protesta ni nada por el estilo. Además les resuelve un problema también de que los dominicanos les resuelvan el problema Haití y no tengan que coger para Francia, como ellos dominan francés, no tengan que coger para Estados Unidos, y que la pobre República Dominicana es una intención real. Esos pasos comenzaron a darse desde la época de Trujillo, en su segunda etapa, cuando comienza a desarrollarse la industria azucarera, que se traía haitiano, y de 3.000 que traían, pues siempre había una costumbre quedarse 100, 200 y 300. En los últimos tiempos se ha planteado acelerar el proyecto de la unificación de, los dos, de las dos islas. Al principio, un paquete de periodistas de prestigio decían, le decían al pueblo que eso era una estupidez, que eso era racismo, que eso es rechazo a los negros. Pero una forma para, conce, para confundir la intención real, porque esto no es un problema de color, es un problema de intereses de esos grandes países. Estados Unidos, cuando apoya a un gobierno, como el caso de, de aquí, que Estados Unidos, eh, desde, la independe, desde el ILI, viene a Estados Unidos haciendo acuerdos, yo te apoyo, pero tiene que aceptarme determinada propuesta. En los últimos tiempos... Estados Unidos, entre la propuesta que le hace a los gobiernos que llegan, la propuesta es: aceptame a ti aquí, esa es la propuesta a los políticos para poder llegar. Luis Abinader llegó, tenga la seguridad que esa propuesta se la hicieron y esa propuesta él dio buen, buena respuesta. Porque eso no es invento, ¿eh? como le decía yo anoche a Doña Saida. Esto no es invento. Esto es la historia que está ahí y los datos. Además, la mejor confirmación de que esa unificación es un hecho es la cantidad de haitianos que tenemos aquí, que es, casi se, se habla de 3 de a 4 millones de haitianos. Y recuérdense la frase de hace dos meses que dijo Hillary Clinton que la anexión de República Dominicana no tiene por qué traer guerra, o sea que es una chulería, esto se va a hacer eh, con ciertos acuerdos con lo mismo político de aquí, sin guerra, sin nada. Ahora, hay muchos dominicanos que vamos a sufrir grandemente si no nos metemos a la costumbre, a la cultura realmente de Haití. Hoy yo tenía organizado este proyecto, pero ahorita me llama un amigo hermano que yo quiero mucho. Ahí la ingeniero Guzmán Abreu. De que los haitianos se están sintiendo tan, tan, de tanta, no de tanta confianza, sino de que hay poca aplicación a una disciplina de los haitianos. A una disciplina, recuérdense la frase que yo digo admiro a Estados Unidos por la dictadura a la disciplina de la ley coño que allá hay una dictadura y que hay que aplicar la disciplina y hay que tenerle temor los haitianos que viven aquí no le temen a estas leyes de aquí ni a la democracia ni nada por el estilo viven como le da la gana pero miren ahí en el ingeniero viven unos haitianos ahí que tienen gallos el, ahí en el ingeniero o Sabes que los gallos desde las 3 de la mañana comienzan a joder. Pero los gallos son una vaina natural, ok. Pero lo que no es natural es que todas las noches montan juegos de, de billar, de, perdón, de dao y, y de otras tantas cosas más. Porque no le temen a la ley, porque los sábados pasa la policía y ellos tienen que cantearse los haitianos. Entonces ese es un hecho que si usted quiere usted puede ir al ingeniero ahí después del edificio de Muné, es, no es una vaina de invento y por eso el video que le voy a poner ahora un pedazo de este video de esta muchacha haciendo una, dando unas declaraciones esa que es comunicadora le decía yo a doña Saida anoche esto que sale en whatsapp hay muchas cosas que hay que verlo, medio así pero lo que ella dice coincide con lo que uno está viendo. O sea, yo le digo que los videos hay que confirmarlo, hay que repetirlo, investigarlo, llamar amigos, decir, mira, salió un video, te lo voy a enviar. ¿Qué tú opinas? Entonces este video que le voy a poner ahora, eh, por ejemplo, no conozco en sí quién es la comunicadora de la idea. Lo que yo sí sé que lo que ella dice eh, se puede confirmar de que, de que se está siendo así no es que va a ser es que Haití no invadió de nuevo 3.000 o 4.000 haitianos viviendo aquí es una invasión pacífica y hasta Trujillo en el 1940 y pico le dijo a un grupo de estudiantes estas manos están ensangrentadas porque yo fui responsable de la muerte de los 3.000 o 2.000 haitianos en el 1937, porque sé que para los años que ya yo me esté muriendo, o sea, ya yo no sea presidente, va a haber una invasión pacífica, tal cual como la plantea esta muchacha, esta muchacha que no conozco, pero lo que ella dice no está muy lejos, porque nosotros, sin ser politólogo, eh, sociólogo, eh, psicólogo, eh, lo que sea, eh, la evidencia, si usted quiere, a cual, en cualquier pueblo de este país, está mainado de haitianos. Y, no esto, y esta posición no es contra los individuos haitianos, es contra una política de imposición. Y que Luis Abinader, para poder ser presidente y mantenerse ser presidente, tiene que ser sobre esa base. Dirán ustedes, pero que Danilo también apoyó a todas las políticas de Estados Unidos y lo sacaron, lo que pasa es que Danilo sí la apoyó, pero se le fue la mano y la evidencia está ahí en los niveles de corrupción, o sea los Estados Unidos te apoya la corrupción hasta un límite Trujillo era un apoderado de Estados Unidos apoyado por Estados Unidos impuesto por Estados Unidos pero al final Trujillo comenzó a hacer cosas raras que no le convenía a Estados Unidos. Y Estados Unidos participa en el proyecto de la muerte de Trujillo. Prestó hasta las armas. Ni tampoco incentivó del golpe de Estado. Las armas sí las prestó Estados Unidos. Y esos militares actuaron eh, que eran amigos de Trujillo y después enemigos de Trujillo. Y participaron por el apoyo que había de Estados Unidos. Entonces, vean en su casa, con tranquilidad, que esto que dice esta comunicadora, eh, se le da más, se crea más en lo que ella dice, por la evidencia que cada quien puede ver. Por ejemplo, esos vecinos ahí del ingeniero, que pueden ver cómo estos haitianos, todas las noches, hasta las 11 y las 12 y hasta la 1, Montan una taberna de juego y los sábados la policía va y ellos se cantean. Entonces, o una situación así, usted puede decir, cualquier cosa puede convertirse en un hecho.